Bueno, muy bien, aquí estamos con la licenciada Miriam Minari acompañándonos. Bueno, aquí estamos con Silvia Freire. También. Con Silvia Freire, sí. la escritora y, y el juego de Dios que habíamos anunciado. Juego sí. de Dios. Bueno, Miriam Delfini se llama la autora uh -huh. de este libro que está compartiendo Adriana, tu instructora, en un grupo está grabando los audios, nos está leyendo esta, esta modalidad que es tan linda porque cada día tenés una idea y después lo podés repasar todos juntos Ajá. está muy lindo bueno, lo descubrí a través ¿Idea de... ¿idea como qué? ¿la vas a mencionar? sí, eh, traje eh, Cómo se inicia porque es una novela y les cuento el cuento de todas maneras pueden bajarlo, yo hoy eh, me fijé y se puede bajar el pdf a la computadora y lo pueden leer paso a paso porque por supuesto lo que a mí me interesa no es lo mismo que les interesa a ustedes mm. eh, Cada capítulo es una lección, lección uno 2, o sea... ¿Como un curso milagro? No, como las, las reglas del juego ¿sí? Ah, las pero, pero juego. no es una por día, no No, eh, es un capítulo que va diciendo una regla y pone algunos ejemplos muy prácticos sí. no es un curso de Kabbalah o sea, lo que más importante de, de este libro es que dice que hemos venido al mundo y hace una imagen muy, muy linda, una metáfora de imagínate que pones a 22 jugadores de fútbol sí. en una cancha le da, sabés que son los talentos Está Maradona, Messi Están los mejores jugadores de fútbol Dentro de una cancha, 22 jugadores Con todos los talentos Con todos los potenciales ¿sí? Y resulta que los, los preparás con los mejores elementos Los mejores botines Las mejores eh, ropas O sea, le das todo El césped divino eh, Bueno, te cuidas del clima todo para que el partido sea el mejor entrenador el mejor, el mejor, todo lo mejor pero resulta que no le das las reglas del juego ah. y entonces te dice imagínate lo que sería 22 personas cada cual implementando sus propias normas queriéndole pegar una patada al otro porque lo, lo que el otro dice no le parece adecuado para jugar al fútbol así no se juega eh, yo tengo un juego que, que es el que yo aprendí y así jugamos y cierren un poquito los ojos tomen una respiración profunda e imaginen que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia estamos todos acá implementando cada cual sus propias reglas de juego y por supuesto arranca diciendo que es un caos la es un caos cuando cada uno de nosotros quiere implementar sus propias reglas. Ese famoso quiero tener razón, pero no por maldad. No, no, creyendo yo, que es así como se hace. Yo sea, jugando, jugando así claro. hace mucho tiempo y me parece que es así que se juega que se hace goles. Claro. Bueno, pero que no sepamos ni para dónde tirar el gol, no sabemos para dónde tirar la pelota. Está muy bueno. Bueno, así comienza este libro. ¿Sabes a qué de qué me acordé? Sí. Que me encanta, que me parece tan ilustrativo, para que también de paso lo voy a grabar. Este, lo podemos poner acá también. Pero los videitos tienen que durar poquito, un minuto. Eh, dos, eh, un cuentito, ¿te acordaste? Sí, me acordé de un cuentito de, de un hombre que va caminando y ve que hay otro que está haciendo muchísima fuerza para pasar un mueble de un camión al otro. Estaban los dos camiones de culata pegaditos, culo con culo y el tipo estaba tratando con, haciendo mucha fuerza para pasar un mueble pesado entonces eh, este hombre con mucha generosidad se sube al otro camión y dice yo lo voy a ayudar amigo así que empieza a hacer fuerza empieza a hacer fuerza y dice sí verdaderamente está muy pesado yo no estoy logrando pasarlo a su camión no, no es que yo quería pasarlo a ese camión <risas> Suyo. Y suena a eso, ¿no? a que uno cree que está haciendo lo correcto y que hace muchísima fuerza y muchas veces uno declara este, cuánto me he esforzado y bueno, y en realidad el esfuerzo es en vano porque no era para ese lado, era para el otro lado. ¿no? Hay un amigo alumno de María Quiroga, no vidente de aquellos pagos, de González Catán que dice, descubrí el sentido de la vida era para el otro lado <risa> Y ahora cuando estabas hablando me acordé de un cuento de tus principios de, de aquella época, creo que de la avivate, cuando decías le hice una tortilla de sesos exquisita Buñuelitos de seso. Ah, buñuelitos de sesos y no le gusta el seso pero yo te fui a buscar todo lo de eso. toda la mañana friendo los sí. puñuelitos pero no me, gusta, no, me. <risa> no me gusta y piqué así pero dale. no me gusta no me gusta, eso. Eso. No me gusta tampoco pique no me gusta no me gusta ah, ah. bueno así a que eh, importante entonces conocer las reglas de juego saber qué le gusta al otro y qué es lo que estamos haciendo mm. no tener vendrás ¿Te a vos ¿Sabes que no probé? Veo como Tomás Y calentita, ¿te que gusta? Bombosa, que bueno, entonces queda. le vamos a decir ¿Vanessa? Nunca probé ¿Alguien? Te vamos a convivir Ay, muchas gracias Vamos a dejar entonces el jengibre ¿Le podés pedir que le hagan una leche de almendras a la señora? ¿Por favor? Ah, que sí? Está por venir Mariela, que después le van a hacer uno también a Mariela Voy a probar la lecheta Sí. Lo que veo que sale con mucha espumita con ese aparatito. Sí, en realidad es por el aparatito, por el aparatito no por la aparatito. leche Que mi nieta tiene uno. Ajá. Me dijo si querés, te, y al final nunca llegó el. Si querés te regalo, te dijo. No, no. que Me, me hacía un café con leche. Porque ah. yo le preguntaba a mi hijo si es si necesario. Sí. Que es muy rico. Es muy rico. Bueno. Bueno, entonces eh, en esta novela que se llama El juego de Dios. Eh, esta autora que se llama Miriam Delfini del cual pueden bajar el pdf y leerlo porque es una novela eh, muy divertida, o sea desde que, que comenzás te va atrapando y te va llevando y, y tiene mucha enseñanza de las nuestras por ejemplo eh, se trata de un periodista que lo mandan a a una ciudad cerca de de Tucumán, que se llama Simoca para que averigüe, y para que haga un relato de cómo, cómo se vive en Simoca Para todo esto, este periodista Esteban ya ha recorrido muchísimas eh, muchos lugares, interesado de verdad en, en, en cómo han de vivir esas personas y qué, qué, qué puede llevarse la enseñanza de, de ese lugar un periodista interesado, no solamente para ir hacer un relato de cómo viven ahí, sino que aprovecha eh, para llevarse una enseñanza personal y eh, que también tiene que ver con el juego de la vida, que por más que no quieras hay como un camino marcado y este va ahí, lo mandan del periódico, del diario a hacer una, un relevamiento de cómo se vive en Simoca, que es un lugar cerca de Tucumán, 80 kilómetros, que es donde hacen una feria y a ver cómo viven. Bueno, él va recorriendo ahí, va tomando distintos reportajes de cómo se vive ahí eh, muy lindo, muy pintoresco, porque yo por ejemplo no conozco Simoca y entonces te va mostrando eh, por ejemplo, a mí me llamó la atención eh, estaban cantando muy fuerte, estaban cantando que los angelitos y el angelito, y anda tranquilo, anda tranquilo y este Esteban pregunta ¿qué hay ahí al guía que, que lo estaba llevando? dice, ¿qué festejan? ¿qué celebran? No, dice, se murió un angelito, se murió un niño Cuando acá se muere un niño, antes de los 10 años acordar lo de África Se celebra en el pueblo para ayudarlo a que llegue el alma más rápido al cielo Porque como no tiene pecado, porque tiene menos de 10 años Entonces todo el pueblo se reúne a cantar Y es una celebración cuando un niño muere Que me pareció, eh, o sea, ya cuando empiezan con ese tipo de relatos eh, decís esta novela, esto es en, al empezar nada más esta novela este, promete que te está dando algunos tips que no son de una novela de, de un periodista así moca bueno, eh, ahí lo llevan y resulta que lo lleva eh, cuando termina de hacer varios reportajes el, el guía, que es un, un empleado de ahí de lo, del hotel donde él se está hospedando del, del, del hospedaje que él eligió le dice, antes de irte de este pueblo tenés que conocer a don Elías Que no te va a enseñar cómo es el pueblo, pero te va a decir cosas muy interesantes Entonces va a ver a este Elías, lo va, eh, comienzan a hablar Y este Elías ya de entrada le dice, ay, dice, ¿qué piensas? usted no está celebrando la muerte del angelito? Y dice, no, dice, las almas no necesitan ninguna celebración Y no necesitan nada para... para ascendero, sí, ascendero. Dice, eh, el destino de cada alma dice, está completamente dicho y cuando viene dice así, cuando viene un angelito y parte eh, con tan poco tiempo es porque viene a darle una enseñanza a la familia ya algún parecido con lo que estudiamos que sabemos que cada cosa que pasa es para eh, que esa familia aprenda algo, o cambie una actitud? Sí, de todas maneras, como no sabemos nada de nada, ni siquiera del el que decimos que es el más sabio de los sabios este, no sabemos si esa teoría es real, si verdaderamente vinimos para, que hacemos qué eh, Me encanta pensar en Dalai Lama cuando dice que eh, cualquier ya, religión es buena siempre que te convierta en mejor persona entonces, si quienes están celebrando y cantando por el angelito que vino, que pasó y se fue volando en, y, es, y eso los alegra y, y los, les permite vibrar alto y les permite ayudar al otro y les permite estar felices y tener buenos humores y crear un buen clima y una buena onda es válido ¿no? aun cuando venga alguien y te diga, nada que ver, nada que ver si sí, esto fue lo que le dijo el viejo salario. claro. está claro. bien y está perfecto porque también adhiero absolutamente a la teoría de que vinieron, pasaron por tu vida para dejarte un mensaje, abandonan nuestra historia aquí por algo será que vino, por algo será que se fue, o no ahora toda la novela te va dando desde el principio no, no la terminamos todavía de, de leer toda, de escuchar los audios pero te va dando como un sentido de significación ¿no? como que cada cosa tiene un significado y que como, verdaderamente como se llama el título del, rey, del libro El Juego de Dios como que van tejiendo las redes que este periodista va a Simócar, que le, le, lo conectan con este este hombre tiene una historia muy especial porque vino de Sarangui, no sé de dónde con toda su familia y bajó en un puerto que venía la madre, la esposa, los dos hijos bajó en un puerto a buscar un remedio para la madre y cuando llegó el barco se había ido y el barco se hundió antes de llegar a Buenos Aires así que él eh, directamente despidió a toda la familia y se quedó solo solo se va con un pariente a Tucumán, este Don Elías, y ahí en Tucumán eh, este, este pariente de él era amigo de un rabino y entonces le presenta al rabino y el rabino le enseña a cabalar. ¿no? En un momento eh, justamente de, de crisis, ¿no? de haber perdido toda su familia, él se pone a... Eh, hablar de, de Kabbalah entonces este periodista le dice ay no me enseñaría cuando le empieza a hablar de Kabbalah eh, le dice no me enseñaría dice sí y entonces arranca diciendo que hay un libro de 5.000 años que se llama el Zohar que ahí está todo el conocimiento de la Kabbalah ¿vos sabías que se llama soar lo tuve en la mano hace un rato porque fui a ah, visitar no a Moria Kazan y entonces eh, a ella le gusta que yo toque sus cosas cuando voy al camarín me hace tocar algunas cosas, préndeme vos la velita esa blanca Entonces me lo dio y me lo dio a tener en, en la mano No hay casualidad Así eh. que lo tuve recién en mi mano Al soar, soar. Bueno, eh, ahí está toda... Yo no sé si no, no tengo eh, ¡Johnny! Si lo tenés el soar No sé si no lo tengo, lo tuve Pero no sé, tengo soar acá Tengo un soar Sí, yo no estoy estudiando Kabbalah, Sí, sí. Mira vos, eh, yo intenté una vez, pero, pero hace bueno, mucho que yo no estoy estudiando. Claro, eh, yo intenté una vez ir a unas reuniones y todo, pero no me enganché nunca. Pero la verdad que, que, que Adriana con su relato y con, con la simpleza de este libro, que es un libro, una novela, no es una enseñanza de Kabbalah o sea. Uh -huh. Eh, me da como unas canitas de, de, de profundizar, de estudiar un poquito más así que bueno, este, también quizás se prenda alguno de, de aquí, del grupo ¿no? este, esta novela es muy, muy charachera, muy linda, muy, muy llevadera ¿no? y bueno, a ver, ¿qué más? entonces le empieza a hablar y le empieza a contar que, del, del juego, del juego de Dios y dice que ahí en ese conocimiento en, ese, en el Soar, están todas las reglas del juego de Dios yo me parece que no voy a dar las reglas o, o si querés las estudio, porque no estudié porque yo realmente lo que venía era darte el tema del libro pero y acá tenés alguna cosa así eh, no, no traje el papelito, bueno, sí. ¿no? lo que tenemos son clase número uno con la voz de Adriana, clase número uno bueno, dos. con la voz de Adriana no, ahora decime qué es la clase número uno ya claro es que que no, no no puedo tomar examen porque la verdad no lo tengo preparado. Tomar, no, con... no, da, da. no No, te pido examen contame es qué que tiene, sería la clase eh, tiene cosas eh, no te sabías Así que no, estudio, porque si no, bueno. si no estudio no lo puedo Bueno, decir. cómo no, muy bien, señor Pero te muy quería plantear este librito Inclusive invitar que a los que quieran sumarse al grupito Este es un grupo gratuito de los audios mm. Y vos estás también en el, ¿Sí? en el grupito eh, Y son hasta ahora van nueve, nueve reglas Que me da un poco de vergüenza no saber las reglas Pero bueno ¿Por qué la podés buscar o no? No, porque es cada capítulo y es como una anécdota. No, no tiene ah, el número no, uno, no. número dos, número tres. Ah, no, no, no es este. Es como la novela. Es revelación? Una, Sí. Es una novela. Entonces no. Porque no, la novela revelación es así. Es una novela. Sí. Y te habla de una revelación, ¿te acordás? Las nueve revelaciones, qué lindo, sí. ¿eh? Es. Que todo es energía, bueno... Después... Qué linda la novena revelación. Bueno, esto es algo parecido, pero con la Kabbalah, el conocimiento de la Kabbalah, pero muy por arriba, ¿no? No da reglas específicas. Y... Bueno, bueno vamos a hablar... Me sí, ¿Me perdona? Sí. Sí, no, aparte que venía enganchadísima con el tema no eh, me encantó todo lo, lo que voy leyendo me encantó pero eh, no lo memoricé como para poderlo contar y decir disparate eh, tendría que haberlo escrito y, y lo prometo, lo prometo para el próximo martes me vengo con el libro del juego de Dios eh, ahí, con, la, con cada clase. Tendríamos que tener a Adriánita que está muy fascinada con, con la lectura. Bueno, tengo bueno que... y, y quiero hablar ahora de los abrazos. Ajá. Vamos a hacer un club club de abrazos, un, una página que creamos en a Facebook. ¿Te gusta más con este día? No sé, sea, así tomo bien, básico. ¿Seguro? Sí, ¿Te sí. gusta con este día? No, porque me más, más rico. Sí, pero vale. Va a tomar leche de almendro, señora. A ah, lo que haces es agarrar un puñadito de almendras, la pones en remojo para activarlas la noche anterior y al día siguiente yo las hago en licuadora con agua nueva, eh, las hago en licuadora con eh, cáscara y todo, hay gente que las pega. Yo las hago con cáscara porque después tomo un wall para colarla y me queda solamente el agüita. ¿no? me queda nada de cita ni nada. Así que bueno. Y viene gustito a almendra, pero se nota que es leche. Sí. sí. sí. Y con, con Stevia te digo que es muy, muy es un caramelito, pero carmelito. bueno, por ahí no te gusta. ¿Sí? Bueno, eh, estábamos contando entonces que vamos a renovar el, el tema de los. a volver a hacer los, los grupos de gente sola. Que se acercaban, que jugaban con los niños interiores, aquella idea que sí. tuviste, que hicimos en el spatrín y que reunía a tantas personas y que se formaron algunas parejas. Bueno, la idea es hacer un lugar de encuentro, que lo vamos a hacer en una cofitería ah. y formar un club, que se va a llamar el Club de los Abrazos uh -huh. ¿Te gusta? Sí. El nombre, me gusta, sí. me, gusta me parece profesión. muy eh, eh, un desafío difícil. Sí. porque sí y vas en estos tiempos, desafío difícil, digo que te felicito y me encanta y ojalá la gente se vaya animando porque hace muy bien el contacto o la Mari te sentás en ese sillón rojo a hacer de televidente este, y, y digo que eh, el abrazo es sanador, por supuesto que lo es el contacto físico lo es eh, verdaderamente un bebé en incubadora eh, se recupera muchísimo más rápido cuando lo tocan, cuando hay un contacto físico. No estoy hablando ni de la madre ni del padre, cualquiera, que, cualquier bien intencionado que pase por ahí, meta la manito así en la incubadora y toque un poquitito y tenga contacto, está súper comprobado que eh, la, el, la recuperación es eh, acelerada y diferente y tiene otra calidad. Eh, así que es bárbaro, pero digo que después de determinada edad, de soledad, se está haciendo un grupo de solos y solas eh, uno va, va teniendo una coraza cada vez más dura que aleja al otro este, se reserva, se preserva eh, por temor también y porque además hay determinadas sustancias que ya no están activas en el cuerpo como para dopamina, endorfina y, y, y serotonina y cositas ¿no? que también te ponen medio como cachonde, como querer tocar al otro y como que no, ya uno se va acobachando y eso es terrible así que vas a ir a, a proponer este, casi contra natura eh, algo que, que puede llegar a resultar difícil las personas interesadas en trabajar eh, intensamente con uno este, tienen una gran oportunidad. Pero quiero que sepan que es un trabajo, porque cualquiera puede decir, no, yo no voy, porque es que a, mí, a mí no mucho me gusta que me toque, no, Bueno, <risa> este, pero resulta que es un ejercicio. Pero y, es una y primera... Se puede, se puede empezar por solamente la mano y se puede empezar como mano con mano, palma con palma, tiene vórtices y la energía rápidamente, mira, fíjate que sin tocar, mira sí, el calor. Eh, bueno, entonces también puede ser que la persona que no se anima a tocar, y esto está bueno que lo sepan, que se permita practicar ella misma con. te apoyo un poquito y después te apoyo otro poquito. Hay gente que hace así, hay gente que te hace así como diciendo, bueno, ¡Ah! ya está. Bueno, que la persona vaya viendo y a ver, bueno, ahora sabes qué? Contá. A ver, ¿a cuánto aguantas, Uno, dos. En el contar está la distracción y te permite que la piel enlace. Te, te, realmente se teja en redes. Así, no genial, ¿eh? Se teja en redesillas, se va tejiendo. Y sí, sí. tu, tu energía con la sí, mía sí, sí. se va tejiendo. Y después, como decía el zorro del principito, después me voy domesticando, te voy domesticando, me vas domesticando, nos vamos domesticando después nos vamos acostumbrando, entonces después hacemos ese jueguito, ahora vos pones la manito acá sí, y yo pongo esta acá, y con ese juego también nos estamos tocando sí. te digo que hay muchas técnicas de, no es solamente el abrazo. Sí, el abrazo si vos me preguntás, a mí no me resulta cómodo abrazar no me resulta cómoda la postura, no me resulta cómodo, si, si la persona es más alta no me resulta cómodo si por ahí no me resulta cómodo, si no tiene un aroma súper agradable no que tenga mal olor, si tiene mal olor olvídate, salí de acá pero si no es un aroma súper agradable esta cosa de yo no me quiero quedar o sea, es <ríe> y me quiero ir ahora si sí es un aroma súper agradable y es una persona delicada porque hay gente que abraza como días atrás yo decía en el show del problema hay gente que te abraza no para darte, sino para quitarte ¿no? esta cosa de que vos sentís que se siente, se victimiza siente que necesita tu abrazo, entonces viene y te abraza como para llevarte y que afecta afecta un poco tu energía, nada que que no se cure con una inspiración profunda y una conciencia de lo que acaba de suceder pero digo que también hay que saber llevar a la gente que no tiene ganas de abrazar eh, a distintos juegos que sí te hagan tener contacto y una buena, que no todo el mundo acepta igual ¿eh? es la liberación de endorfinas que yo adoro amo la liberación de endorfinas pero hay gente que también, que es como reacia, ¿no? La liberación de endorfina es simplemente que como una mosquita chiquitita, chiquitita, suavecito, casi como imperceptible, el otro pueda pasar este, la, la manito, los deditos así, por, por tu pie. Pero también este, tenemos que estar muy seguros de que el otro no se sienta ni invadido, ni agredido, ni... Este es, es un trabajo delicado. Lo dejo en manos de la licenciada que sí. estuvo mucho tiempo trabajando con esto, muchos yo, años. Lo que quiero hacer. ¿Te acuerdas cuando hiciste Liberación de endorfina para Radio Continental? 800%. Una, una mañana alocada de mi vida, yo salía por Radio 10 y cuando cortaba ya estaba la casilla llena de mensajes. Yo antes de decir de, de, de, de, de, el teléfono al aire, seguía hablando con continental me parece. Continental, ah, ¿qué dije? Radio, Radio 10. 10. No, dije 10? Sí. Ah, mira, no, fue en bueno, Radio la... Continental, sí. Ah, sí y y, si y cortaba, sí, eh, sí en el 97, cortaba y tenía la casilla llena de mensajes. Y dije un día, bueno, vamos a dar masaje, masaje de liberación de endorfina. No le preguntamos si le gusta, ¿te gusta la leche de almendra linda? Nunca tomé. Nunca tomé. Eh, le un bueno, poquito de stevia, Está eh. probando. ¿Le pones un, un chorrito de stevia? ¿Te gusta la stevia? Sí. Ok y le convidas un alfavorcito de algarroba o... ¿te gusta el favor ah, de algarroba? ah, ¿sabes que hay torta de algarroba casera? Eh, ¿qué hizo? Liliana, este, una alumna, algarroba y, y manzana, riquísima está en la heladera Johnny, te convidaba a ambas bueno, eh, entonces dije, loca, total Voy a, a dar, mi equipo y yo vamos a regalar espontáneamente, lo dije, eh, un masaje de liberación de endorfina a todo el mundo que quiera, que, que lo solicite. Estuvimos como cinco días masajeando de mañana, a tarde y de noche. Mañana, tarde y noche un equipo de trabajo. Éramos ocho. Ocho minas que fueron por las casas. Ahí y venía, venía, no, venía, no, no venían, venían, venían. Ay, mi amor. Venía a lo que dijo, y a el día. El ángel corrido, el turno corrido, turno corrido, no paramos cinco no días. Para. sin parar de hacer este. Cinco y días sin no, decir a full. No dijo solamente que eran masajes individuales, también dábamos masajes a parejas. Entonces venía la, el marido y la mujer, y a los dos le masajeábamos las dos. <risa> que era también era para, ah, para, ah, para ah, mover ah, las endorfinas ah, de la pareja y para reavivar el amor de, de la pareja. Así que fue tremendo, fue muy fuerte. Bueno, era, era en aquellas épocas que, que se podía, eh, y también ni sabíamos la respuesta ni nada, pero bueno, fue un furor. No, eran épocas donde no sabiendo que era imposible, yo iba y lo hacía. Pues. Claro. A mí si venía alguien a contarme cómo se hacía la cosa, yo tuve la, la suerte de no saber nada de cómo se hacía qué. Y entonces ibas así. Entonces yo iba como haciendo, como no sabías, iba el, el, Como fue lo de la soca acá y que vino el... el el capo de la Azúcar acá porque yo había dicho que hacemos la Ojo Ningué y este sábado el que quiera venir. Pero la Azúcar acá y dijo: ¿Qué hacen? ¿Qué? Pero si no tienen no tienen los elementos, no tienen dónde hacerlo. ¿Y quién es esta que hace la Ojo de qué? ¿Y cuánta gente linda conocimos gracias sí, a eso? Oh, sí, Oscar bueno. Sí. Pero bueno, estábamos así reunidos en un lugarcito como este que yo iba a empezar a decir Nami Ojo Ningué Kiyo, Nami Ojo Y este. Te trajiste la stevia y, y en ese lugar me dice Oscar Puebla, ese que está ahí es el capo de la Azucarcal. Y el tipo vino y vio que éramos inofensivos, que no, no, no podía ningún riesgo No estábamos pretendiendo ningún culto ni ninguna religión. Fue muy gracioso, fue fantástico la verdad. Y que fantástico. le habíamos agarrado muchísima fe porque hacíamos eso y era de verdad que nos alineábamos porque el mejor Horengi Kyo, para quien no sabe, es un, un canto mm. universal mm -hmm. le, le decís al universo para centrarte y la verdad que después que haces un rato de Lamyo sí. te centrás o sea, y claro empezás a sí. bostezar, o así, nosotros este, liberábamos a es los... mucho más que lo que hacíamos, es muchísimo más que lo que hacíamos claro. este, porque es una rama del budismo, muchísimo más de lo que yo te puedo explicar nosotros lo único que hicimos fue sentir que si eso es un mantra es un mantra maravilloso que nos, eh, realmente nos elevaba junto con la simultaneidad de causa y efecto pone al ser humano en su época. Okay. la devoción a la ley mística universal eso sería nam -myoho. la devoción a la ley mística universal pone al ser humano junto con la simultaneidad de causa y efecto en su época. Eso es. Yo, eh, lo que el objetivo mío personal del tema de, de club de abrazos, aparte de que lo vamos a hacer en pareja con Leo, y que me encanta hacer algo con él, eh, lo que quiero es empezar a estudiar para, para compartir, como siempre, eh, neurociencias. Entonces le voy a dar a la página toda un, un, una base científica del abrazo y de las sustancias, o sea, que los que me siguen, que van a ser las mismas personas que me siguen por el curso de milagros van a tener la oportunidad de, de tener tips y de, y de estudiar junto conmigo toda la importancia entonces yo, me, yo confío que cuando sepas qué hace en tu cuerpo eh, y me baso también en, en el auge que ha tenido el tango, que el tango es abrazo ¿no? y que muchas personas no van a la milonga ni van al tango ni nada pero que yo sé, porque me lo comentan, que conocerse y ver en el abrazo del otro y, y saber su si rechazo o no rechazo eh, de la misma manera que hacíamos en el otro grupo la propuesta de jugar una semana con nuestros niños interiores a jugar a los novios de que me llame y que yo pueda observar qué me pasa cuando me llama qué me pasa cuando me dijo que me llamaba y no me llama eh, qué conversación tengo que después el otro le daba la devolución en el grupo siguiente y le decía, mirá, te llamé dos veces, no me llamaste eh, o sea, me dio miedo, no me gustó, o sea... Y qué gracioso ver que uno no tiene edad, ¿no? Porque sí. parece que ha madurado, parece que ha crecido, no. parece que ha de cambiado, gran. parece que ha entendido, parece que ya no le pasan cosas y de repente te convertís en una quinceañera estúpida Mirando 70 veces el celular para ver si me llamó. O no me Hoy o no, me llamó. no me llamó. O sea, volvés a la telenovela del año de, la, de tu década, de tus 70. Y que es una gran oportunidad ahora que estuve estudiando el tema de, de la actualización, eh, el gran retraso que tenemos para desarrollar nuestros potenciales que están en semilla, es seguir adaptados al modelo, al modo de ser que tuvimos en nuestra infancia, que si no, nuestra, nuestra, nuestra forma de estímulo-respuesta o sea, yo me acostumbré a ser de una manera por los papás que tuve por cómo me relacioné con los papás entonces, bueno, me parece que hay mucha, eh, mucha tela para cortar de poder hablar de muchas cosas que pueden llegar a ser interesantes que me va a resultar muy divertido y, y por supuesto, integrándolo a Leo que yo daba en la otra en la otra oportunidad yo iba a hablar de la pareja y no tenía pareja era muy fuerte vos me habías dado una propuesta de que me, me parara ahí frente a 60-70 personas que eran las que venían domingo a domingo por tu programa para que yo hablara de pareja y entonces eh, vencer la vergüenza que me daba porque en aquel momento me daba vergüenza así vos coordinás un grupo de pareja y vos, ¿tenés pareja? no, no tengo y bueno, contaba. Esto es una práctica para poder ver al hombre de otra manera. Y en verdad, después de haber compartido con, con los grupos y estar coordinando y ver qué pensaban los hombres y qué les pasaba a los hombres con las respuestas de las mujeres y con las devoluciones que hacían cada domingo, le tuve una ternura al hombre, porque veía, la, eh, no veía lo que yo le hacía a un hombre, sino veía la inter, interacción de hombres con mujeres diciéndose o no diciéndose, o me gusta o no me gusta porque eh, la mujer era muchísimo más reacia a jugar porque no era que iban a formar pareja iban a jugar ¿no? y para jugar no necesitaba ni que te guste ni que no te guste era un juego ¿no? que me parece que la propuesta del abrazo también va a, a dar para que te fijes qué nivel de exigencia tenés para una ah. cosa tan simple como es un abrazo y qué miedos, qué rechazos, viste esto que decís vos, el olor eh, todas esas cosas que, bueno, forman parte de la relación con la pareja y que cada vez nos van metiendo más en el agujero de las de estar solos el otro día hice una reunión, reunión de una clase online por Zoom y le pregunté a una persona eh, ¿no lo viste más a fulanito que sé que tuvo un tema, un rollo importante con bueno, fulanito y desapareció me dijo no no lo vi más y desapareció entonces le pregunté pasó algo dice me quedé sin batería se fue de la clase una relación desde de cinco años esa persona hoy está sola fíjate la herida y el, la falta de cerrar un ciclo que eso lo podemos ver en, en esto, en no puedo abrazarme con otro ¿por qué? porque todavía no cerré una historia porque tengo bronca con aquel que me engañó eh, no me relaciono más una mujer joven, linda que podría estar disfrutando de una pareja y porque pasó allá en, en Anillaco algo ahí quedó detenida en el tiempo con el rencor de la vida me engañó no y diciéndote yo creo que vos estás llena de estos argumentos no, no, si yo... Eh, yo tuve pareja hace 12 años no sí. vienen personas que no tienen sí, ningún contacto físico tienen el gato, tienen el perro y ya no. sí, sí, sí, conozco conozco que aquí muy cerca sí. sí y que además este, el agravante es que como ignoran que no está bueno para, para el cuerpo para el crecimiento espiritual, para el desarrollo, para el aprendizaje, ignoran que no está bueno, eh, están casi como orgullosos ¿eh? yo estoy bárbara. Sí, sí, yo estoy bárbara, sí, ¿eh? no, Así se pedo a una persona Yo no necesito nada, no necesito a nadie, porque ignoran este, todo lo que uno puede aprender eh, en compañía, todo lo que uno este, puede eh, ejercitar. Otro. Si no, y cambiar sincera. la idea de pareja que gracias a estar al lado tuyo la cambié porque para mí pareja era ser todo juntos estar todo juntos, compartir todo juntos y era un embole o sea, pasábamos un tiempo y después se te terminó las ganas de estar o sea, esta nueva manera de, de que me enseñaste y que te lo agradeceré toda la vida porque me enseñaste lo primero que me dijiste casate, pero no dejes de hacer nada de lo que estabas haciendo no, no cambia nada si no cambia nada, casate tranquila, que no pasa nada ¿no? y esa, esa consigna ¿no? de seguir haciendo todo lo que estás haciendo y compartir todo lo que estás haciendo con el otro y que sea divertido y que no tengas el día de mañana que pasarle una factura de decir por vos o por el matrimonio en la vida de Miriam no cambió absolutamente nada Nada más que ahora cuando llego Está la mesa lista Y preparó y comemos Y después no vamos a dormir porque es un, un ratito Nada más que compartimos Porque él también se va Y a la mañana compartimos un mate y a la noche compartimos Tipo Silvia Freire Esto es lo que me enseñó Y eh, bueno, y vamos replicando Una práctica espiritual ¿Qué me pasa con esto? No? ¿Qué me pasa cuando me levanto y y pasa esto, pasa lo otro y cada día es un aprendizaje de algo que por supuesto me observo a veces me gusta, a veces no me gusta de lo que me observo a mí el otro me da el estímulo y yo cambio mi modelo mental porque él no es mi papá ni tampoco es mi mamá y ahí te vas relacionando de otra manera pero ¿cómo haría para relacionarme si no lo tuviera a la pareja? y también muchos años dije ese ese mismo eslogan, yo estoy muy bien ya con muchas cosas que tengo hasta el mismo discurso que dijo esta chica el otro día, ya con mi mamá tengo bastante y mira, hasta hace poco tiempo bueno, yo creo que lo deben seguir diciendo, hace mucho que no recibo esas Este, no estoy para lavar calzoncillo. mi mamá dijo eso mi mamá me dijo siempre pero si no se lavan no se al la va a va oh, sí, de la ¿no? entonces no mientan es lo no, mismo que si me digan no quiero tener hijos porque no quiero lavar pañales no se lavan los pañales es cosa de loco. la verdad es que ni nos escuchamos ¿no? ni escuchamos lo que decimos porque si una mujer escucha no, mire home, yo no quiero lavar canzoncillo y ah, hay una etapa que de verdad cuando estás ocupándote de, un, de una madre ¿no? cuando una madre tiene un problema, cuando es muy vieja eh, no es esto o lo otro, es esto y lo otro al contrario, es eh, sumarle a tu vida, darle un poco de alegría compartir otra cosa y yo también pienso que la madre se puede poner contenta ¿no? pero bueno, eh, un gran reflejo de lo que hice yo y lo vi ahora ahí en vivo y en directo y no juzgar, sino simplemente verme que yo también procedí así y reafirma las elecciones que estoy haciendo ahora como para poder decir, bueno, elegí y elegí y sigo con esto porque esto es lo que me, lo que me hace bien que dicho, sea, de paso el sábado próximo cumplimos un año de casados y nos vamos, dejo de él y nos vamos todos juntos viene Vivian también, eh, vienen los amigos y vamos a hacer una, un baile ochentoso ¿no? ah. con show muy lindo. Es un baile sábado. Claro, el sábado hay un, un baile que inclusive invité por Facebook, invité por WhatsApp a todo el que quiera sumarse porque se pagan ticket Es un lugar que hacen show por la primavera con una cena, con pizza libre. Va a estar lindo. Vamos a Ay, primavera, ¿no? Claro, es el sábado de la primavera. Es sábado, mira claro. Sábado de la primavera. Así que vamos a rememorar nuestras épocas infantiles y de paso vamos a festejar. Eh, que a Leon encanta la música eh, con toda esa música que a él le gusta y a mí que me gusta la, el baile, la pachanga, la pachanga este, bueno, ahí vamos conmigo. y nosotros ahora cumplimos 46 años del primer beso sí, sí. y yo estoy sumando todas las veces que digo esto digo no, espera, 46 no eh, 36 espera no, 46 no, espera 73, 83, 93, sí, 46 ¿Y no te parece? No, no, no, esperá 46 años son 50, y 50 casi es mi edad <risa> me Bueno, bueno, bueno, bueno Me parece no, que no, no, me parece que estamos cometiendo así? un error ¿Yo? No, no tenés 50, un poquitito, pero igual la edad se lleva de otra manera yo me, per, me perdí, pero bueno, 46 años de 46. El primer, aquel primer beso. Qué lindo. Bueno, estaremos de festejo. Me parece que ya podemos ir cerrando. Bueno, entonces nos despedimos y prometo eh, el 1, 2, 3, 4, 5 que hoy le, le diría a mi maestra de las leyes que explica ahí en la novela, pero la podés ir a buscar Miriam Delfini, El Juego de Dios. Bueno, cuando dice prometo, entonces aprovechamos y le decimos a la vida: Prometo ser feliz. Como sí, hoy. Sí, a, el chavalú, muy bien es espinosa. Bye bye. Bye bye.